Fue una etapa muy difícil que yo estoy superando, sigo superando, porque, porque la vida te da solamente una opción, ser valiente y seguir, seguir adelante. Me afectó muchísimo, increíble, como, como mujer, porque no soy alguien de fácil de estimar, pero eh, Bastante daño me hizo personalmente, que bajo amenaza eh, de que saliera con él y me dijo directamente que si yo no salía con él, iba a publicar mis fotos, me amenazó con eso. Y lamentablemente cumplió esa amenaza. Directamente me dijo, yo no quiero dinero, solamente quiero tener sexo contigo. Yo me decidí a ir a denunciar porque ya me daba miedo, cosa que yo todos los datos, todas las pruebas que tengo presentes todito en la Fiscalía, cuando me fui en primer lugar en delitos informáticos, fui y le dije que había una persona que por meses ya me estaba amenazando y me dicen ellos que, que no corresponden delitos informáticos. Entonces me envían a investigaciones, investigaciones de antisecuestro. Me voy hasta allá y me dicen ellos, no, es una persona iluminada, no tenés nada concreto, entonces no te, no te podemos tomar la denuncia. Entonces me envían a la Policía Nacional Antisecuestro, en donde sí me recibieron y me tomaron la denuncia como, como extorsión. Ellas, ¿no? Entonces, esperé una semana, fui a ver qué sucedió con mi caso. Me dijeron que me derivaron a, a la zona de Lambaré. Me fui a la zona de Lambaré y me dijeron que, que todavía no, no se vio mi expediente. Y pasó otra semana más, en donde finalmente ahí me tomaron una declaración. Me tomaron una declaración, pasó otra semana más y fui a averiguar en qué estaba. Me dicen que mi caso fue derivado nuevamente a la Fiscalía de San Lorenzo. Fui otra vez a la Fiscalía de San Lorenzo, perdí muchísimo tiempo con todo eso, y allí me dijeron que sí llegó su carpeta, su expediente, y pasó a la Fiscalía General del Estado. Ahí tenemos que ir a investigar. Entonces yo me voy otra vez. Y me dijeron, tu caso ya está en delitos informáticos, donde corresponde? O sea, Al final correspondía donde yo me fui a buscar ayuda la primera vez. Eh, no se le da la seriedad que, que sí se le tiene que dar. Y eh, Si le dan una importancia, yo creo que ya yo tendría que haber tenido resuelto ya esta situación para evitar que se repita con otra persona. Porque yo mi intención es eso. Ayudarle a otras personas a que no tengan miedo ni siquiera de, de mostrar la cara, porque el peligro está ahí latente y si la persona te quiere hacer daño te, te encuentra, aunque no muestres la cara y, y es muy importante que se atrevan a que sean valientes y que, llegue, que busquen ayuda hasta conseguir solución, hasta que se le encuentre a esta persona él todavía no fue importado, cosa que a mí me extraña porque se tienen todo, todas las pruebas en contra de esta persona se puede llegar con esos datos y así está pasando ya casi cinco, cinco meses sin ningún avance prácticamente se quedó ahí no, no se hace justicia, es demasiado, demasiado lento y lo que la experiencia que yo tuve es que no ni siquiera te dan importancia, minimizan todos los casos. Me gustaría muchísimo que se le dé importancia al caso que se resuelva porque hay miles de casos similares a la mía que no son denunciadas, que muchas veces terminan en muerte o en un daño físico terrible. Es violencia porque te daña en cuanto a la libertad, te quita la libertad y es violencia porque psicológicamente te, te hace daño y sentí que alguien te está persiguiendo, no sabes en dónde, dónde vas a encontrar escape y constantemente estás, es una molestia porque no, no te puedes sentir libre. Tienes miedo, no sabes cómo sentirte tampoco acompañada o amparada cuando te vas. Solicitas ayuda, denuncias y la gente empieza a, a hacerte sentir como que no sabes por darle la vida. Tu caso no es tan importante.